Muy buenas noches, muy buenas noches amigos y hermanos que nos acompañan siempre en el programa reflexiones de la Biblia todos los días a las 7 en punto de la noche. Como todas las noches aquí con la palabra de Dios abierta para todos nosotros siempre escudriñando las enseñanzas de la Biblia sobre la base de la verdad registrada en ella y por supuesto eh, multiplicada al mundo entero gracias a las escrituras de los apóstoles. Lucas, quien acumuló una cantidad de información y escribió el Evangelio de Lucas y también los hechos de los apóstoles, se cree que Lucas era un médico y estaba muy interesado en lo que Jesús había hecho y lo que los discípulos decían acerca de él. Por tanto, eso se convirtió en una oportunidad para él, para poder reunir toda la información posible para poder predicar el Evangelio y darle a conocer al mundo a través de una escritura cierta, y por supuesto, eso es lo que hizo al escribir los hechos de los apóstoles. Como dijimos el día de ayer, eh, había pasado una situación muy difícil en Antioquía de Pisiria, donde al comienzo todos habían, habían visto a esos dos hombres llegar hacia el templo de los judíos, y los mismos sumos sacerdotes o los sacerdotes de ese lugar le pidieron a los visitantes que si traían algún mensaje que pudieran comunicar al pueblo. Y ellos predicaron de Jesús, pero al ver la cantidad de gente que se reunía con ellos, entonces los echaron de ahí. Y por supuesto, la persecución siempre ha provocado eh, una situación importante en aquellos que eh, están convencidos de la verdad. En vez de amilanarse, en vez de ponerse hacia atrás, lo que ha provocado es mayor motivación para hacer el trabajo que ya nosotros conocemos como la expansión del Evangelio de Cristo. Entre los discípulos, un nuevo discípulo, eh, Saulo de Tarso, que se había convertido en camino hacia Damasco cuando iba a perseguir en la sinagoga de los judíos a los cristianos, a los que estaban siguiendo a Cristo, fue convertido y hoy se convirtió en Pablo. Pablo pues comenzó a hacer sus viajes con Bernabé y después de pasar por Antioquía de Pisidia, fueron expelidos de allí y por supuesto ellos fueron expulsados, dice de sus límites y ellos, sacudiendo el polvo de sus zapatos, se fueron y llegaron hasta Iconio. Iconio era una, una zona donde normalmente el evangelio eh, de Cristo no había llegado. Solamente había llegado las costumbres y prácticas de los judíos. Por tanto, había sinagoga de los judíos allí. Dice la escritura que aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, aquí no solamente ahora se juntan eh, personas que solamente pertenecen a los judíos, sino también griegos, que ya tenían consigo una cantidad de filosofías y enseñanzas que a través del tiempo, a través del, de las edades, habían recibido y muchas de esas filosofías estaban inmersas, por supuesto, en el mundo del conocimiento. Por supuesto, ellos de algún modo también estaban interesados en una nueva filosofía, en el nuevo conocimiento de estos hombres que aunque rudos, como decíamos, decíamos antes, eran hombres que podían explicar la escritura con denuedo Una cosa interesante que pasaba con... Con Saulo era que él conocía la escritura y podía referir la escritura no tanto como Bernabé. Si bien cierto Bernabé conocía la historia por tradición, Saulo la conocía por estudio, porque él era un docto de la ley de Dios. Dice más, los judíos que no creían excitaban y excitaron y cor corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí por mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo de que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ustedes ya han escuchado en mis comentarios anteriores de que Dios utilizaba los prodigios, las señales, como una de las maneras de para llamar la atención a la gente acerca del nuevo evangelio. En otras palabras, eh, a esta gente que estaba acostumbrada a la vida común, de la vida cotidiana, en las prácticas rudim rud de rudimentos este, humanos respecto a la práctica religiosa, gente que estaba acostumbrada a ver a la gente haciendo ceremonias, reuniones o cosas por el estilo, no le era... Eh, no le llamaba la atención que alguien viniera a hablarle de alguna filosofía nueva. Pero Dios, que en su misericordia sabe hacer las cosas de la manera más adecuada y de acuerdo a nuestra necesidad, llamó la atención a través de la curación de gente que era muy conocida en los lugares donde los apóstoles llegaban. Aquí no nos dice exactamente a quiénes sanaron, pero dice que hacían prodigios, señales, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. El Evangelio de Cristo produce generalmente un sistema no solamente de, de conocimiento acerca de su gracia y su, y su labor salvífica para con el hombre, sino que también hace lo que la palabra de Dios dice que no vuelve a ella vacía. Es decir, la palabra de Dios ingresa al corazón del ser humano y éste recibe la luz del Espíritu Santo de tal modo que pueda hacerse un autoanálisis de lo que realmente él necesita comprender respecto a su relación con ese nuevo evangelio. En otras palabras, saber de Jesús, conocer de Jesús, no solamente te permite tener un, un nivel de conocimiento eh, mental, cognitivamente una teoría nueva, eh, darme cuenta que hay una posición, sino que esa posición tiene una, de algún modo un nivel de involucramiento respecto de mi vida. Una cosa es conocer cómo se prepara una comida o cómo se hace un viaje, cómo, cómo se fundó un país o algún conocimiento relacionado con la sanidad, la, la parte del ser humano, la parte de la salud, etcétera, etcétera. Y otra cosa es saber que ese tema que yo ahora conozco o entender que ese tema que yo ahora conozco involucre a mi vida, a mi comportamiento, a mi capacidad de decidir por algo, por alguien o por algún pensamiento nuevo. Eso es sumamente importante. Por esa razón, las actitudes de las personas que escuchaban el Evangelio de Jesús, que ya eran judíos, que no eran judíos, o que eran griegos, o que les llamaban gentiles, no solamente ellos llegaban a conocer, sino que sus acciones cambiaban, se involucraban en el mensaje. Es decir, la palabra calaba hondo en sus corazones, de tal modo que sus comportamientos, su fe, su creencia, la aceptación de Cristo y la negación de rudimentos humanos, de tradiciones pasadas, esas tradiciones pasadas quedaban fuera y ellos aceptaban el ser discípulos de Cristo para poder crecer su fe en el Salvador. ¿Salvador de quién? de sus almas, de sus vidas. No era un evangelio, una buena nueva de algo simplemente porque había un producto nuevo. Ese producto nuevo, utilizando comercialmente las palabras, era un producto que los involucraba a ellos. Porque cuando Jesús, cuando el apóstol les hablaba acerca de Jesucristo, a los judíos que esperaban al Mesías y a los gentiles que no tenían idea de eso, que no, no tenían... ¿Por qué creer en lo que los judíos les habían anunciado que vendría un Mesías? Y al saber ellos que ese Mesías había llegado, que el que había prometido a Abraham hacer de él una nación grande, el que había prometido a Moisés cuando salieron de Egipto ir a adorar y hacer de esta nación una nación próspera, ahora lo podían ver. No solamente lo podían ver, ellos podían participar. Pero no de una nación que tenía solamente inicios y términos en la tierra sino que el reino de Cristo era un reino eterno que se proyectaba al futuro, que se proyectaba a la eternidad con promesas eternas. Cuando el apóstol Pablo les explica a los judíos, a los hebreos, en su carta a los hebreos, él dice, si antes los sacrificios podían perdonar pecados humanamente, imagínense con la gracia de aquel que es sacrificado, que es Cristo Jesús. Si esto podía ser algo para el perdón de los pecados, imagínese lo que puede hacer cuando el Cordero de Dios es el mismo Hijo de Dios. Mayores beneficios tiene este nuevo pacto. No es que deje el otro pacto porque simplemente lo reconoce, lo desconoce, sino porque ese pacto antiguo tiene su continuidad. El prototipo tiene su continuidad en el tipo. En otras palabras... Lo que se mostraba como una imagen, ahora llega a tomar mayor importancia, mayor fuerza, con la llegada de Cristo, que era el verdadero Cordero Pascual. Ese mensaje era el mensaje que recibían estos eh, personajes o personas comunes o líderes en Iconio. Claro, como siempre, como en, en, en Pisidia, como en los otros lugares donde mataron a Esteban y donde mataron a, a, a Bernabé, a Jacobo, perdón, eh, todo eso que pasó era fruto de la persecución de los celos de los judíos. Y luchar contra la tradición es uno de los problemas mayores de una verdad. Romper el esquema del conocimiento burdo respecto de una religiosidad basada en prácticas, en culturas, es muy difícil. ¿Por qué? Porque está enraizado en la vida social de las personas. Está enraizado en las cosas que ya se han vuelto cosas convenientes para ellos. ¿Qué es eso de un reino eterno? No, yo quiero un reino ahora. Juan le preguntó a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y Jesús le responde, los tiempos y las razones no saben, no, no es de ustedes ahora. Eso es solamente de mi padre. Yo no tengo deber para poder decirles cuándo, cómo, cuándo, dónde. Yo lo único que sé es que voy al padre y vuelvo pronto. Pero ¿cómo vas a confiar en las promesas de un hombre? Es que ese hombre no es cualquier hombre. Es el hijo de Dios. Nacido en Belén de Judá. Por la promesa del Espíritu Santo. Engendrado en María. En Manuel, Dios con nosotros. O sea, era la realidad de la promesa de Dios hecha allá, mencionada en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Era el cumplimiento de esa verdad. Y al conocerlo, la gente que estaba eh, enraizada en sus tradiciones, en sus actividades propias de, de, de costumbres y culturas propiamente judías. Los mismos griegos y los gentiles que no tenían ni siquiera compromiso religioso con nada ni con nadie al escuchar eso. De un proyecto de salvación eterna, de un proyecto de unidad para con Cristo, para vivir una vida mejor en el futuro. No solamente les daba conocimiento, no solamente era un, un shock mental, sino también un shock al corazón. Los llenaba de esperanza. Y no sé qué te pasa a ti cuando tú piensas en algunas situaciones que a veces se nos pasa de las manos y que ya no podemos controlar enfermas o te echan del trabajo o pierdes alguna cosa importante que tú tenías y ahora qué haces? ¿Dónde te, te apoyas? ¿En qué lugar encuentras soporte? Esta gente vivía una vida sin rumbo, sin sentido. Y el conocer de Cristo y escuchar de sus promesas a ellos comenzaron o ellos comenzaron a sentir que la buena nueva que ellos recibían de los apóstoles les daba una esperanza, pero no solamente de vida en esta tierra, sino de vida eterna, según las promesas de Dios. Calaba hondo en sus corazones, se llenaban de esperanza, sentían que la vida tenía sentido, que a pesar de los problemas que hay en la vida política, social, económica, nuestra vida está segura en Cristo. Porque el reino no es de este mundo, su reino es de un mundo venidero, donde todo será transformado. La muerte, el dolor, el sufrimiento, la desesperación, la incertidumbre que llena el corazón del mundo en este momento. Leí hoy día una, un artículo de que en India ya no hay crematorios. Yo publiqué en mi Facebook un, una, un crematorio que han hecho ellos como, como hogueras, donde ponen a sus muertos para poder quemarlos porque no hay donde enterrarlos. No alcanza el tiempo. Hay que quemarlos pronto porque no hay manera de preservar los cuerpos para buscar una sepultura Algunos son echados al río. De paso, eso, eso tiene una connotación cultural religiosa también en India, pero ya no alcanza. La desesperación es tal en el corazón del ser humano. Pero aquí viene el mensaje de Cristo. No temáis manada pequeña, porque a vosotros, al Padre, le ha placido dar el rey. Confiar en las promesas de Dios, confiar en sus enseñanzas, confiar en que Él está detrás de cada suceso de nuestras vidas, de cada circunstancia. A veces yo he utilizado la palabra ignorar o ignorante. Y algunos se han ofendido. Yo pido perdón tal vez por, por usar esa palabra, pero ¿quién es una persona ignorante? Es una persona que no conoce, no conoce cosas o no, no sabe algunas cosas. Yo también soy ignorante. Hay muchas cosas que yo, no, yo ignoro y no lo sé. Y estoy deseoso de aprender. Leo todo el día. Todo el día aprendo cosas nuevas. Pero una cosa es importante. La Biblia no dice que por ignorantes el pueblo sufre. Pero lo dice, mi pueblo Sufre por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento es exactamente sinónimo de ignorancia. Y una de las cosas que nosotros los seres humanos tenemos es ignorancia del futuro de los hijos de Dios. Por eso se desesperan, por eso nos desesperamos. Yo también, a mí también me pasa lo mismo, porque yo soy humano como tú. ¿Por qué los discípulos, a pesar de que les ponían trabas y los, les prometían matar, ellos seguían predicando. Me gusta cuando dice el versículo 5 del capítulo 14, Hechos de los Apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a pedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. O sea, la persecución en sí no los detenía estaban convencidos mentalmente y de corazón sus experiencias eran tan ricas en las cosas de Dios que no había nada que los detuviera no había nada que los desesperara aún ni la muerte les daba temor ¿por qué? porque ellos sabían que habían creído un salvador que tenía una promesa eterna para cada uno de nosotros yo quiero esta noche animarte al margen de mis comentarios, de la Biblia de los comentarios que yo haga Tú debes conocer una gran verdad, que es el plan eterno de Dios para esta tierra. Y es que cada uno de nosotros creamos en esas promesas. Vivamos por esas promesas. La tengamos presente en los momentos de desesperación. Y estoy seguro que más de uno de nosotros, su vida cobra, cobrará sentido. Y sentirás que Dios llegó a tu corazón, te dio esperanza y sobre todo, te hizo pensar que lo que pasa aquí no tiene control sobre ti eternamente. Porque Jesús y su promesa tienen para ti un reino eterno, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento. Porque Él es tu Salvador. Que el Señor te bendiga en esta noche. Que Dios te dé paz y sobre todo la seguridad de su compañía. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos. Agradecido siempre por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra a pesar de nuestras incoherencias y nuestras debilidades, de nuestra falta de fe, tú nos prometes un reino mejor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo venga y nos enseñe a confiar en tus promesas. Yo sé que hay muchos que están siguiendo tu palabra a través de este programa y seguramente ellos también lo compartirán y de algún modo conocerán que Jesús viene pronto, las señales lo muestran y que tu venida no solamente resolverá el problema, del pecado, sino que también nos dará vida eterna. Te rogamos que tú estés siempre con nosotros, fortifica nuestra fe, pídese a los que están delicados de salud, ayúdalos a que no les falte su fe, Y a los que han perdido la orientación del futuro o la seguridad del futuro, están llenos de desesperanza e incertidumbre, llénalos de tu espíritu para que su fe pueda estar cimentada en ti, y en tus promesas. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te dé paz y sobre todo que esté contigo siempre. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Comparte el mensaje si te gustó. Chao, chao.